Muchas gracias, Presidente. Bueno, pues, eh, aunque cuesta mucho llegar a consensos, yo creo que es más cómodo no llegar a consensos, muchas veces, ¿no? El no llegar a consensos, pues, bueno, eh, quiere decir no invertir horas en intentar hacer una transaccional que sea satisfactoria para todos los grupos, pero eso también significa que no somos de gran ayuda para las ONGs. De hecho, las ONGs nos han hecho llegar la necesidad de que todos los grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo y de que les seamos realmente útiles, que quizás no puedan, con esos consensos no podemos alcanzar eh, todos esos objetivos que nos gustaría, todos esos porcentajes que nos gustaría también implementar en cuanto a presupuesto, pero todo eso que consensuamos, yo creo que es de gran valor para nuestras entidades, para nuestra sociedad civil, para nuestras ONGs, y creo que vale la pena que nos hayamos puesto de acuerdo hoy en eso. Ciertamente, tenemos un grave problema, ya no, teníamos, vamos, un grave problema de recorte presupuestario, pero teníamos un grave problema de instrumentos, y en esta, en esta moción sí que ha sido motivo de debate a la hora de consensuar esta transaccional el tema del Front Prode. El Front Prode ha sido duramente criticado por las propias ONGs porque no siempre ha cumplido con los, eh, con los objetivos con los que supuestamente fue creado. Y por eso decíamos, decíamos en nuestra moción que es necesario reestructurarlo, que es necesario pensarlo y que es necesario hacer de este instrumento eh, un instrumento eficaz de lucha contra la pobreza, contra las desigualdades y, muy, y, y también, evidentemente, contra, con, eh, para, para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible como nos recordaba la enmienda del PSOE. De esta manera eh, hemos visto cómo el Front Prode también ha servido año tras año eh, al gobierno para inflar aquello que destinaba a la ayuda oficial al desarrollo, a las políticas de cooperación y que luego en realidad no se estaba utilizando porque el Front Prode son créditos. Y significa que estos créditos tienen un coste financiero para quien los pide, tienen intereses. Y eso significa que hay muchos países que han dejado de utilizar este instrumento porque no pueden devolver el dinero y mucho menos lo pueden devolver con intereses. Con lo cual eh, hay que revisar de pieza a cabeza este instrumento para hacerlo, para hacerlo un instrumento útil. En esta moción hemos querido también hablar del de reto, el gran reto que tenemos frente a a nuestras costas, el reto de las migraciones, el reto de los refugiados, las personas que huyen de los conflictos armados, de la hambruna, de los efectos del cambio climático, que huyen desesperadamente eh, y que caen en redes, en mafias, que se aprovechan de ellos, desde nuestro punto de vista, tienen que tener vías de entrada seguras y legales. Y esa es para nosotras la forma más eficaz de luchar contra las mafias. De todas maneras, en esta moción hemos querido recordar y hemos querido apoyar también la, la labor que hacen las ONGs que tratan, que trabajan con, uh, con inmigrantes y refugiados aquí, en España, en suelo, pero sobre todo aquellos que trabajan en aguas internacionales y que sí han sido criminalizadas. Desgraciadamente han sido criminalizadas, han sido criminalizadas por distintos gobiernos xenófobos como el gobierno de Salvini en Italia y han sido acusadas injustamente y siguen siendo acusadas injustamente de trato de seres humanos, de trato ilegal de personas, de tráfico de personas. Eso es una injusticia... Y eso no lo podemos permitir de ninguna de las maneras. Y por eso instamos al gobierno español a que siga dando apoyo logístico, pero también jurídico a esas ONGs que se arriesgan y que en aguas internacionales rescatan a inmigrantes, como dice la propia ley internacional, como dice el propio derecho internacional. Tenemos el deber de rescatar a personas en aguas internacionales cuando peligran sus vidas. Cuando estas personas están en peligro. Por tanto, no están cometiendo ningún tipo de delito, por mucho que algunos se empeñen en decir que sí, o por mucho que algunos se hayan empeñado, como ha sido el caso del Partido Popular y del eh, voy exministro terminando, señoría. Sí, sí, presidente. Voy terminando, como ha sido el caso del Partido Popular y el ministro Zoido, que en algún momento dado hemos visto declaraciones, las hemos escuchado de su propia boca de cómo estas ONGs ayudaban a las mafias y eran una, unos colaboradores de las mafias. Pues bien, esto fue rectificado por el ministro Dastis en su momento y ahora este discurso, por suerte, no lo tenemos encima de la mesa. Pero es fácil de recuperar con unas políticas xenófobas en Europa, con el auge de la extrema derecha en Europa y con discursos... Termine, era, señoría. Sí, presidente. Termino con esto, con discursos que vamos a ver tarde o temprano, parece, también de la boca de Ciudadanos y del Partido Popular. Así que espero que esta moción sirva siempre de horizonte y de objetivo para no desviarnos de lo que nosotros somos en realidad, que es una, una sociedad tremendamente solidaria. Gracias,